Un cordial saludo, en nombre del Semillero Cadena y en especial del Grupo de Investigación GINA de la Regional Guainía, es un placer presentarles este excelente proyecto, Proyecto Experimental DARI. el proyecto es la continuidad del proyecto SGPS 7514, este proyecto ha dado excelentes resultados aquí en la Regional, con más de 60 eh, registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y un artículo publicado. Para poder entender mejor nuestro proyecto, te invitamos a que lo conozcas. Nuestro proyecto de innovación es el resultado de una investigación aplicada. Si deseas conocer más de este excelente proyecto, te invitamos a hacer clic en el link. Hemos logrado unos excelentes resultados, una deserción de tan solo el 3% en donde fue aplicada. Adicionalmente, en este momento, estamos logrando ya el 90% de la certificación de los técnicos en asistencia administrativa. Es un gran logro en este proceso que hemos realizado. Bueno, el municipio de Inidia cuenta actualmente con 31.514 habitantes según el DANE. Además de eso, hemos tenido un crecimiento poblacional enorme. El país tuvo el 12.5% y, sin embargo, nosotros tuvimos un crecimiento del 76%. Eh, actualmente atendemos 4.063 eh, aprendices, de los cuales 1.500 corresponden a especializaciones, tecnologías, técnicas, auxiliares y operarios, en su mayoría indígenas. Representados por las comunidades aragua, Macú y distribuidas en diferentes grupos étnicos como el Tucipajo, Fuitave, Tiapocos, Tijuaní, Tucanos, Besanos, Babinas, Panivas, perdón, Guarequenas minerales y cubeos, que se encuentran en menor representación a los Durante décadas, los problemas de conectividad han sido recurrentes, precisamente he tenido que vivir personalmente días completos, semanas completas sin internet, sin celular, que es una desesperación total para personas que, como yo, hemos vivido en, con la tecnología. Entonces, la brecha digital que se está generando con el interior del país es supremamente grande. Entre las estadísticas tenemos la siguiente. Tenemos más de 600 equipos en nuestro centro de formación. Para poder cubrir la demanda de Internet de estos equipos, solicité un informe a Movistar, y esta semana me presentó el informe donde nos dice la distribución de carga del Internet, en la cual nos indica que para funcionarios 12.56 megabytes, para aprendices 1, 1 un megabyte, eh, para directivos 0.88, para bilingüismo 0 megabytes, internet 1 megabyte, descarga 0.8 megabytes. Ese es el mínimo. Y o sea estamos hablando que todos esos 16.3 megabytes están distribuidos como mínimo para atender la demanda de más de 600 computadores. Ustedes pueden... Eh, o sea, eso no tiene lógica. ¿Cómo es posible que yo va a tener más de 100 o 200 computadores para nuestros aprendices con tan solo un megabyte de velocidad. Eso es algo inconcebible. Por eso nuestro proyecto lo que busca es la eficiencia. Lograr que ese megabyte megabyte lo podamos hacer lo más eficientemente posible para poder acceder a las diferentes plataformas y servicios que tiene el SENA a nivel nacional, los cuales en este momento están totalmente subutilizados debido a que nuestros aprendices, nuestros funcionarios, nuestros instructores y la comunidad cadena en general no pueden acceder a este tipo de información. El problema de IRIDA no es el problema solo de este centro del país, el problema lo tienen inclusive los centros con mayor tecnología en el, en el interior de nuestro, de nuestro, de nuestro país. He conocido y he vivido en otros centros, como el Centro Agropecuario La Granja, eh, en el Centro de Industria y Construcción, que inclusive, con un ancho de velocidad supremamente grande, nuestros centros no, no logran cubrir la demanda que tienen los equipos. Nuestro proyecto, o sea, que no es solamente para el sino que precisamente es replicable a todos los centros del país. La estructura que estamos viendo al fondo es una estructura totalmente subutilizada, que en este momento no está en uso, y que gracias a las formaciones de los operarios en la parte de construcción y nuestros técnicos y tecnólogos en el área de electricidad y electrónica lograremos adaptar para aquí colocar un centro de comunicaciones. Este centro de comunicaciones es la base de nuestro proyecto. Nuestro proyecto DARI se encarga de desarrollar una red avanzada itinerante, una red que le va a permitir a todos nuestros instructores presentar todos sus materiales en un sistema intranet que no requiere de internet, que no es la solución porque deberíamos tener internet pero lo que vamos a hacer es mitigar el problema que tenemos. Vamos a disminuirle la carga al Internet. Vamos a hacer que todos los materiales los podamos tener. Nuestros aprendices no pueden acceder a los, a los videotutoriales, al material, a las bibliotecas. Y cuando no tengamos Internet, entonces, no tenemos un plan de contingencia. Nosotros vamos a tener ese plan de contingencia. Y el plan lo que busca es que no necesitemos internet para nuestras formaciones, que tengamos juegos, que tengamos interactividad, que manejemos gamificación, que tengamos todo tipo de herramientas didácticas para poderlas aprovechar dentro de las formaciones. Lo más importante es que dentro de nuestro proyecto vamos a entregar productos que son totalmente viables y sostenibles y además escalables. Esto quiere decir que vamos a entregar toda una infraestructura tecnológica que le va a servir durante muchos años a nuestro centro de formación. Además de eso, vamos a entregar artículos y diferentes, eh, como lo hemos venido haciendo, eh, registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces los invito a que apoyemos este importante proyecto que puede ser fundamental no solamente para la región, sino a nivel nacional. Muchas gracias.